Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Cada semana para nosotros es un compromiso poder llevarle a todos ustedes lo que son las orientaciones en los temas migratorios. A diario escuchamos falsas noticias, suposiciones, tratando de engañar a las personas con los temas que son migratorios. Nosotros tenemos un compromiso con ustedes de montar noticias falsas, cosas que pudieran confundir y llevarlo a usted a invertir dinero y tiempo que después usted tuviera de qué lamentarse. Nosotros para tales fines recibimos la visita del licenciado Lenín Francisco, más de 20 años dedicado al ejercicio del derecho migratorio, pero lo más importante, con su empresa debidamente constituida y legalmente establecida en República Dominicana Central de Visa. De esta manera recibo yo al CEO de esta empresa, el licenciado Lenín Francisco. Lenín, nuevamente donde de tu audiencia que te espera cada semana en Enfocado. Muchísimas gracias Robert, yo siempre muy feliz. ...por el privilegio de estar con todos ustedes. Lenín, nuevamente sale a reducir estafas, fraudes, engaños... ...para llamarle de una manera con el llenado de ese famoso formulario DH-160... ...o D-160 como muchos lo conocen. Nuevamente, Lenín, personas de manera fraudulenta... ...llenan las informaciones de manera incorrecta, pero no solamente eso... ...cobran dinero para llenar este formulario y al final... Los solicitantes terminan con respuestas negativas, Lenín. Cuéntame de esto, hermano. Bueno, mis queridos amigos, gracias, Robert, una vez más. Es el cuento de nunca acabar. Sí. Siempre los creativos buscan cómo estafar a muchas personas que pretenden hacer viajes y sobre todo a los Estados Unidos, que es el destino más popular en la República Dominicana. En ese tenor, debo decir que la Embajada de los Estados Unidos ha publicado en esta misma semana en su comunicado semanal, el que tengamos mucha atención en el llenado de ese formulario DS-160, que es el formulario dicho de una, en un lenguaje llano, que debe llenar cualquier persona que solicita visa americana de paseo por primera vez, o el que renueva una visa, o incluso es el mismo formulario que se usa para visa de estudiantes, y para varios tipos de visa de trabajo. Es, sin lugar a dudas, un tema trascendental que algunas personas eh, pasan por desapercibido, el por qué la embajada publica en esta semana sobre ese formulario. Y yo veo entre líneas, Robert, yo veo más allá muchos significados con esta publicación. Entre ellos, el principal, desde mi punto de vista, el hecho de que tal como hemos dicho en este espacio, se acerca por fin la apertura de las citas para visa de turista en la embajada americana. No es una casualidad sí, claro, que esta es. semana la, la embajada publique el llamar la atención sobre el llenado correcto de ese formulario. Esa es la primera señal que yo puedo ver. Y segundo, refuerza la tesis que también hemos venido diciendo en este espacio, de cuán importante es para cualquier solicitante de visa un correcto llenado del formulario de solicitud de visa. Lenín, perdóname, porque debo de interrumpirte ahí, porque hay algo aquí muy interesante, Lenín. Recuerdo yo que... Como tú decías, días atrás estuvimos dando la información de que ya la embajada hablaba de la posibilidad de apertura para la solicitud de visa de turistas. Ya en esta semana, como bien tú dices, de manera oficial en los canales de la embajada se da a conocer y se llama la atención con el llenado de este formulario de S-160. Es. Estamos hablando que mediante la situación que ha atravesado el mundo y ante una posible apertura ya de solicitudes de visa de turistas, es para que usted esté debidamente precavido y al momento de iniciar su proceso lo hago de manos de un profesional señores, es que no se quiere ir a perder tiempo y dinero a la embajada, Lenín, no, creo que está muy no, claro ahí no debe ser, creo que sí. sí, si me permites ilustrar un poco a la ciudadanía es que el formulario de solicitud de visa es el expediente propiamente dicho de la persona fíjate que en los tiempos modernos aunque el solicitante lleva documentos de respaldo sí. o de soporte los cónsules norteamericanos no suelen pedir papeles, uh -huh. pero ellos leen de arriba abajo todo lo que usted puso en el formulario. Y muchas veces estos formularios llegan vacíos o medio vacíos porque usted al llenar o quien le llenó el formulario no supo colocar las informaciones que le van a dar ante el cónsul, pues, el carácter de quién es usted, el por qué usted solicita, cuáles son esos medios con los que ustedes cuentan, cuáles son los lazos que los atan a volver. De ahí es que vemos, y no hay que ser abogado para verlo, que mucha gente que lo tiene todo se le niega el visado. No, pero Lenín, pero, <risa> Lenín, pero perdóname, perdóname Lenín, pero es que es lógico. La carta de presentación de usted ante las autoridades estadounidenses es ese formulario eso es lo que dice quién es usted, cuáles son sus características y demás. Entonces, si usted no explica que usted tiene un camión, que usted tiene una casa, que usted tiene condiciones y ataduras que le hacen a usted retornar nuevamente a su República Dominicana, claro. no va a tener oportunidad, hermano. Yo, tú me perdonas, Lenín, pero yo soy reiterativo. No le sirve de nada usted tener las condiciones, el estatus, la capacidad económica, si usted no está debidamente orientado, Lenín. Tenemos que ser claros en sí, eso, sí. Lenín. No podemos ser todavía conservadores y decir las cosas como son. Si usted no tiene la capacidad de usted ser debidamente orientado y llevado de la mano de un profesional, no se acerque por el consulado que no va a recibir nada, señor. No le sirve de nada. Sí, sí. Estamos en tiempos en que hay que estar verdaderamente preparados. Cuando por fin te llega esa oportunidad que hemos esperado Casi dos años con el consulado cerrado en materia de visa de paseo, cuando tenga la oportunidad de ir, no vaya a perder tiempo. Vaya debidamente preparado y lleve su formulario DS-160 debidamente completado por profesionales que les aseguren que usted va a ir con una buena carta de presentación y eso le augura, sin lugar a dudas, mejores resultados. Lenín. La pregunta es simple. Tú has sido reiterativo en el tema del llenado. Llenado, llenado, llenado. ¿Se necesita condiciones, experiencia, tener la capacidad profesional para poder llenar este formulario debidamente correcta como lo establecen las autoridades estadounidenses, Lenín? Sí, sin lugar a dudas. Y es que este, este formulario inteligente que se llena en línea sí. eh, pues tiene preguntas que confunden a la mayoría de la población que no tiene costumbre de llenar estos estos tipos de formularios y allí se pueden cometer errores que pueden perjudicarle mucho. De igual manera, hay informaciones que no te la pregunta de manera literal, sí. como por ejemplo, si usted tiene vehículos, si tiene sí. casa propia, si tiene hijos, sí. entre otras tantas, que el que sabe llenarlo, sabe la forma correcta de, de colocarla aunque no te la está pidiendo la información, sí. pero porque sabemos que esas informaciones y otras más son de vital importancia a la hora de usted ser evaluado en el consulado. Lenín, me resulta como inquietante, y sé que tal vez a nuestra audiencia también pudiera pasarle esto, se da un caso de que yo intento llenar, pero hay preguntas que yo no las veo. ¿Sí? ¿Es por inexperiencia sí, o sí. por mal manejo mío como ciudadano? Bueno, la, la, la inexperiencia diría yo es que una persona que no acostumbra a llenar esto, no puede ver más allá. Sí. Si ve que el formulario no pregunta cuántos hijos tengo, no pregunta sobre mis bienes, pues, tal vez entiende, no me pregunta, no tengo que ponerlo. Sin embargo, es importante. Como es importante señalar, tal vez, Robert, a cuáles países usted ha tenido oportunidad de visitar, porque eso habla muy bien de usted. De ahí también que vienen preguntas sobre o dudas. Sí. Pero yo tengo un hermano que se quedó ilegal. ¿Lo pongo o no lo pongo? O sea, hay hay situaciones que eh, ponen a, a las personas a pensar qué hacer, qué poner, qué no poner. Y sin duda que la opinión profesional, la, la experiencia de un profesional puede hacer la diferencia en el llenado del formulario. Lenín, sé que tú tienes... Algunas cosas, pero sé que la duda para muchos de nosotros debe estar ahí latente. Esos que nos ven en la televisión a través de este su canal 24, pero también los que conectan con nosotros en nuestro canal de YouTube, Enfocado TV, se preguntarán ahora mismo. Una pregunta lleva a la otra. Te digo esto porque he visto en casos de personas de que están llenando el formulario y si obvian una pregunta, no le sale la siguiente. ¿Eso es Explícame correcto. un poquito de eso ahí, por favor. Eso es correcto. Como decía... Es un formulario inteligente. Ah, okay. Inteligente, sí. tan así... Y no le estamos diciendo bruto a nadie, pero es el tipo es, de formulario. Es así. ¿verdad? Para que no entiendan. Desde que se llena la primera página, sí. que te pregunta tu fecha de nacimiento, tu edad, o más bien la fecha, perdón, sí. el sexo y tu estado civil, de ahí se desprende que te pregunta algunas cosas y otras sí. no, comenzando por ahí. Sí, sí, sí. Y así en lo sucesivo... Te irá llevando a preguntas, que como tú dices, salen algunas dependiendo si pusiste que sí o que no en preguntas anteriores. O, óyeme eso, eso, ¿Sí? es, eso es interesante. Muy interesante, muy si importante. Si yo contesto que sí o que no pudieran obviarse algunas preguntas. Efectivamente. Que pudiera llegar mi información incompleta al momento de estar frente a los oficiales consulares. Así mismo es, así mismo es. Y hay preguntas de selección múltiple que pueden hacer también una, una gran diferencia. Te voy a poner un tema real. Sí. En el estado civil de una persona, el formulario tiene más de cinco o seis opciones. Oh, ¿cómo va y a ser? tú me dirás, pero yo conozco soltero, casado, divorciado, unión libre. Cuatro. Hay más de siete, porque en las leyes norteamericanas hay diferentes formas de estar en unión libre. De ahí que hemos visto casos de personas que están en los Estados Unidos. Eh, Luego de haberle dado visa de paseo y que ahora están haciendo allá residencia sí. y le dice allá al investigador, pero usted dijo que estaba casado en República Dominicana y no, lo que quiso decir es que estaba en Unión Libre, pero no eligió la selección correcta en el pasado y hoy está teniendo problemas en el presente. O sea, sí, hay muchas cosas sí. que van más allá de lo que usted se puede imaginar, usted que no está acostumbrado a trabajar con el formulario. Lenín, tú has dicho algo que debe ser de preocupación para todos nosotros. Yo puedo conocer las leyes dominicanas, pero no las leyes norteamericanas. Norteamericana. Y más en este sentido, como tú has dicho, siete condiciones que pueden ser no solamente casados, divorciados o unión libre. Exacto. Lenín. Como de costumbre te he dicho siempre, si luego de tu participación pudiera surgir una inquietud, la duda que queda con nuestra audiencia para poder llevar a cabo un llenado correcto de este formulario DS-160. ¿Cómo se ponen en contacto contigo? ¿Cómo hacer una cita? ¿Cómo poder interactuar? De forma tal, Lenín, de que el tiempo y el dinero no se vaya por la borda. Con muchísimo gusto, yo estaré siempre para servirles en Central de Visas. Pueden comunicarse con nosotros al teléfono de oficina... 809-562-6094 me encuentra en todas las redes sociales y en youtube arroba central de visas también a mi teléfono móvil 809-973-7573 Lenín Escuchar que tú das de manera directa a tu teléfono móvil debe llamar a la atención, porque eso significa un trato personalizado, un trato distinguido. No damos entrevista en grupo, sino de manera particular. Repíteme, por favor, ese número nuevamente de celular. Totalmente niña? de acuerdo. Puede comunicarme al teléfono móvil 809-973-7573. Excelente, hermano. Muchísimas gracias, como siempre. Un gran ¿Eh? gusto. Nosotros hacemos una pequeña pausa, retornamos de inmediato, en este es su espacio enfocado. Y está bueno de perder dinero y dejarse estafar por aquellos que están aprendiendo a llenar formulario con usted. Venimos en breve.